Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e a gente vai tocar um pouco atrasados, despacito, numa versão toda nossa. E a gente espera que vocês gostem. Se inscreva no canal, dê aquele polegar para cima, que a gente gosta de polegar para cima. Vamos lá, vamos curtir? Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy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 Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Eres el mar y yo soy el metal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 Oh.